¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí les voy a enseñar a hacer animaciones. Las animaciones en Fusion se hacen desde Animation. Para poder animar algo, necesitan primero tener componentes, no bodies. Entonces vamos a regresar a Diseño. Y todos estos bodies que tengo independientes, cada uno de ellos tengo que convertirlos en un componente. Para eso simplemente hay que seleccionarlos todos. Botón derecho y Create Components from Bodies. Vean, ahora todo se convirtió, la única diferencia entre los bodies y los componentes es que los componentes se pueden tratar como archivos diferentes, es decir, cada uno se puede guardar en archivos totalmente independientes. Ahora que ya tengo todo hecho componentes, me voy a Design Animation y aquí ya puedo animar. Lo primero que tienen que hacer aquí es asegurarse que está activado esto, View. Si no está activado, no va a funcionar. Ya tengo el botoncito rojo y esto significa que todo lo que haga se va a grabar. Por ejemplo, aquí al segundo 2 voy a girar mi modelo y le doy barra espaciadora y en esos dos segundos se va a animar. Si lo muevo al segundo 3 y lo regreso a donde estaba y aparte hago zoom out, también eso se va a grabar. Para eso sirve este botoncito de arriba de View. Todo lo que hagan se va a quedar grabado, absolutamente todo. Si avanzo en la línea de tiempo y lo giro otra vez y le hago zoom, cuando haga play también eso se va a grabar. Por eso es importante que ustedes muevan por donde quieran que se grabe. Lo que voy a hacer es eliminar esto y regresar en la línea de tiempo al segundo uno. Y lo primero que voy a hacer es... A destapar la tapa, quiero que la tapa se destape en 2 segundos Por lo tanto, la selecciono, aquí arriba le pongo Transform Components Y voy a levantar la tapa, voy a hacer zoom out, levanto, giro y muevo para acá Ok, le voy a dar play para ver lo que pasa Ok, me gusta el resultado, igual y en el segundo 3 voy a girarlo para verlo de aquí Y la tapa la voy a mover un poquito más para arriba en el segundo 5 voy a usar 2 segundos, abro los componentes y voy a decirle que quiero que todas las tapitas se vayan a abrir. Con control la selecciono. Otra vez transform components. Lo muevo y ahora independientemente cada una las voy a separar. Ya está, la tapa la voy a recorrer un poquito más para arriba. Ahora en el segundo 6 voy a rotar la vista. Y en el segundo 7 voy a indicarle al programa que quiero que salga esto hasta acá, este hasta aquí y este hasta aquí. Me voy al segundo 9 y le voy a decir que este que ya había salido la saque para acá, este lo saque para acá y este lo saque para acá. Me voy al segundo 10, voy a hacer un movimiento. Y voy a bajar todo. En el siguiente movimiento, en el segundo 13, voy a acomodar todas las tapas. Y a esta le voy a decir que la gire. Y la deje por acá. Ya hasta voy a dar clic en la barra espaciadora para ver cómo va. ahora si lo que quieren es volver a armarlo voy a recorrerme 3 segundos en la línea de tiempo voy a seleccionar todos los componentes y en el menú de transform voy a poner restore home ahora voy a darle play nuevamente y listo, podría terminar cerrando con un acercamiento a mi modelo Con esto ya tienen ustedes la animación lista para ponerle Power video, seleccionan el tipo de tamaño que van a querer, le dan ok y a grabar el video. Eso es todo, hasta la próxima.